Qué tal amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Luis y en este video te voy a hablar sobre el pack de cursos de fotografía de Quique Arnaiz. Este pack de tres cursos para aprender fotografía desde principiante a pro. Todo lo que necesitas saber de fotografía para convertirlo en una profesión o para capturar todo de la mejor manera todos tus recuerdos y de tu gente. Tras estos tres cursos, la combinación de mis cursos más completos, pasarás de cero a profesional, vas a aprender a usar cualquier cámara, a retocar fotos con Lightroom y Photoshop y a llevar tus fotos a un nivel superior con la composición fotográfica, son más de 12 horas de formación, más de 60 clases en vídeo y mucho material extra descargable. Además te vas a llevar tres grandes bonos, el acceso a la masterclass, generar ingresos viajando. Esta es una gran masterclass que, está, que contiene más de una hora y media, donde cuenta la forma de ganar dinero online y cómo generar ingresos pasivos y otros modos alternativos para trabajar mientras viajas. También te vas a llevar completamente gratis un guide sobre fotografía. Este guide es un manual completo de fotografía con toda la teoría y técnica necesaria para trabajar tu cámara sin miedo. Y sus dos mejores presets creados para cualquier tipo de cámara, ordenador o móviles. Son los colores originales que utiliza Kicker Knight nice en su retoque para dar un toque profesional y un acabado personal. preguntaba y cuánto está este pack de cursos de Kike Arnaiz nice? los cursos más vendidos en la plataforma de Hotmart de fotografía que cuesta 89 euros que equivalen aquí te voy a mostrar estamos abriendo la página vamos a ponerlo en dólares 104 dólares todo este compendio de cursos de Kike Arnaldo y bueno yo te voy a dejar la página debajo de este vídeo y en la descripción para que puedas visualizarlo con más detenimiento en este momento hay alguna promoción te voy a dejar el cupón debajo de este video en el primer comentario y en la descripción te voy a dejar el cupón promoción en este momento para que puedas aprovecharlo y reducir este costo en un 70 un 50% de descuento bueno amigos eso fue todo por hoy Quiero aprovechas esta promoción y nos vemos en un próximo video